Bueno, en mi caso, eh, como Alejandra estudió medio ambiente, esa, ese, esos estudios que son también vocacionales, no, pero son poco especializados. Al final acabas con un batiburrillo de cosas que sabes, pero que no sabes qué hacer con ellas. Y necesitas un grado más de especialización. Es ahí cuando escuchas un poco qué necesitan las empresas y son algunos compañeros que ya están trabajando en un sitio o en otros que te dicen... A Enor puede ser una buena solución, otros, eh, otras eh, universidades o grados, etcétera, pero al final decides confiar en Enor porque es el lema de Enor, la confianza que da, la formación que ofrecen, ¿no? Y salí muy satisfecho porque fue para mí todo un hito, fue un cambio, fue como tener un nuevo juego de llaves, o sea, es como cuando te mudas de casa, son nuevas puertas, nuevas cerraduras que de otra manera estarían cerradas. Y lo bueno de AENOR es como una pista de despegue. Sabes que vas a empezar a viajar, vas a llegar lejos, no sabes a dónde, pero ya estás en ese viaje. Aquí ha sido, además, especialmente bonito cuando rememoras esos buenos momentos, te encuentras con algún antiguo profesor, e incluso compartimos esta ola, estas aulas donde tantas mañanas hemos estado desde muy temprano y hasta muy tarde. Entonces ha sido, desde luego, un cambio importante en mi trayectoria. Y esta profesión que aquí aprendí, sigo desarrollándola todavía. Entonces sí. estoy agradecido.